Hola amigos del canal Random, estamos aquí de nuevo en otro vídeo muy épico y para esta ocasión tenemos aquí al bueno de J. Willen, ¿qué tal? ¿Qué pasa perras? ¿Qué tal? Muy buenas Muy buenas, hombre, me habéis invitado al juego este endemoniado, a ver qué pasa A ver, a ver si mi reino sigue, sigue extendiéndose Seguramente, no pasaré ni, ni de la primera muralla, ya verás <risa> bueno, bueno, eso está por ver. Eh, J. Wullen, ¿Conoce Dime. usted las reglas del juego? Obviamente no. <risa> Obviamente no. Y Straum, bueno, pues Yo las tampoco, explico, ¿no? Bueno, explícala, no, no. no, explícala. Bueno, a ver, pues el juego consiste en que ponemos una sinopsis original de una película en una IA. Esa IA genera un póster de una película. Y vosotros, mediante una serie de turnos, pues tenéis que adivinar pues, qué película es. Si uno falla, hay rebote y tiene... Una oportunidad el otro. Así que bueno, como viene siendo tradición, empieza el invitado. Así que... Vamos allá. Hulén, ahí vamos. <risa> ah, Green Lantern, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Linterna Verde? ¿Linterna Verde? Sí, efectivamente. Las primeras sobre todo... Si no la acertáis, acertáis hay un, un grave problema Bueno, pues punto para... Sí, hay un grave problema, sale un tío y nos pincha Tenemos un, un señor bajo la mesa con una lanza Y si fallas la primera, te va pinchando las espinillas ¿Eh? ¿Eh? ¿Tú no tienes uno es? de esos? ¡Oh! Espera, espera, espera A Esta ver, puede eh. ser trampa, ¿eh? Es que esta puede... Ca A ver, vamos Yo creo que será muy fácil, es baloncesto Son el Bugs Bunny, así que esta es la de Michael Jordan eh, Espérate A ver el nombre Jam. Space Jam. Vale, Space Jam. Sí. Pero no sale Michael Jordan. Vale. Fíjate que yo cuando he visto al conejo pienso en Roger Rabbit o alguna Ya, ya, ya, por eso. Que, que esta, esta... La pelota de baloncesto es la clave, ¿sí? Sí, sí. Por eso te... Eh, eh, como te decía antes de, de empezar el vídeo. Hay que fijarse en detalles. Bueno. Siguiente. Para Javi. Eh, Daredevil, ¿no? Oh. ¿Estás seguro? Va a ser... Electra vale. ¡Uy! Eso, ¡Ten cuidado, eso eh, eh! Eso ya es otra cosa Eso ya es otra es cosa Es que... Cosa. O una sí, o la solamente. otra eh. uh. Casi, bueno. casi la lías, eh casi He visto la, lías, la máscara... Joder... Y he dicho... uff Bueno, Dani... Ostras, espérate Espérate, espérate, que la voy a liar aquí Eh. La voy a liar, eh A ver... Las letras algunas veces dan pista y otras veces no. En este caso yo creo que dan mucha pista las letras, las letras. Sí, la fuente me suena. Pero ten cuidado, no... <risa> Le no, no, no, no, esta no me suena, eh. Esta la voy a liar. Martronin, Matt Rod... A ver... Eh, es, un no, su... no, no, ¿eh? es un superhéroe... Hay un tío con... Ah, Matt Murdock. Eh... Coño, es que no me lo sé, tío. ¿Más murdo? ¿Más murdo? Espérate, ese es, es el... El ciego. Sí, el, el, por el eso Canebelli. tiene la gafa. Bien, ahora vale, sí. Bien. Vale, coño. Ahora sí. Es un abogado con sus gafas, es ciego, el traje rojo detrás y, y los palitros que es esto. Pues yo bien, estaba tío? pensando en un robot. Casi me va a ir a Iron Man. A ir a yo aquí, igual. Man. Yo he visto ahí que tenía una pose de Stark y digo... Pero bueno. Uf... Eh... Señor J. Willen, vale. El turno. Hostia, puta. Man... A lo mejor esta es un poco puñetera, ¿eh? Si no está puesto en actualidad. Hombre, de estas está hablando. En actualidad. Mucho. ¡Hostias! En actualidad, dicho. Igual la me has dado la pista. Sí. Muy muy actual. Ten en cuenta que para los viejunos la actualidad puede ser de hace 20 años. Ah, bueno. Sí, bueno a ver. A ver. sí, es muy actual. Muy actual. Hostia, es que actual, la única que he visto así hace poco. No que la haya visto, sino que he visto el tráiler y eso, el oso ¿mano? es que. cocaína. Sí. El oso de, de la drogaína. Eso, eso. Bueno. Sí, Dani. porque lo ha soltado Thrawn, ¿sí? si no... Ya, ya, ya, me sí, sí. he cagado. Ahí te da una pista reveladora. Bueno, Dani, te toca. Hostia puta. Dos notas y un tornado. Uf. Bueno, eso de que sea un tornado... <risa> es que claro, eh, puede ser un tornado o un volcán, pero son dos tíos... La putada es que no hay letras. Aquí es Claro, aquí no tengo nada. Aquí es totalmente... Joder, este me está costando mucho, aquí ¿eh? Aquí es indiferente los que salen. Pero esta yo creo que... Ah, es, es, es indiferente que... los que salen. Da igual. Sí, que pueden ser... Un hombre y una mujer. O pueden ser dos hormigas, o... Un tornado de colores. Venga, voy a decir el mago de Oz. Hostias. ¿Seguro? <risa> no, no, evidentemente, pero... <risa> A ver, lo primero que se te pase. Cuando ves eso. Es que por tornado. Nada, na, Por tornado me entras arnado nada más. No me se hará más pelis de tornados. Nada, déjalo. Pierdo. Bueno, pues, bulen. <risa> en Él tampoco la va a acertar. No pasa nada. Yo creo que. Pelis de tornados. Twister. Había una. Twister, no. Qué cabrón, es verdad. Twister, Twister, ¡oh, cabrón, <risa> cabrón! Pero Dani, ¿por qué le dices es verdad? Es que la no, verdad. dicho? Oye, los tipos, no, no, no, esto no me está molando, ¿eh? Oye, eh, eh, vas en desventaja, Dani. Ya, bueno, así, es, así mi remontada será más épica. Twister, lo sé, porque salía el cartel. Eh, en, en la peli de los gatos no bailan ¿no? o algo así. Una de animación que veía yo de pequeño y me acabo de acordar. Madre <ríe> porque, porque tuviste ni idea de qué peli era. Bueno, Javi, te toca. Hostias. ¡Hostias! ¿Qué es este ser? Buena pregunta. ¿Qué es este ser? Abajo, ¿qué coño pone? <ríe> Eh, las letras, la pista que te voy a dar es que no tiene nada que ver las letras ah, no tiene nada que ver ¿no? nada, en esto ocasión no hostias, pues un negro vampiro <risa> como no sea <risa> Blade Blade es tu respuesta es que, joder parece Blade pero tiene cara de Morbius pero luego es un negro mmm D, lo que sea. Blade, voy a decir Blade, porque es que no se me ocurre otro. ¿Blade? Bien, bien. Wesley Snipes, de hacendado. Sí, un poquito. Bueno, hasta Dani. La maneta, un poquito. Dime, dime. A ver, a ver, que me está masacrando aquí el amigo. A ver. Ah, bueno. Puede, haber... Puede ser trampa, a ver. Uf, ¿esto qué es? Hombre, eh, ayudan hasta las letras. More. More. Morbius, El Morbius, pero claro, ¿cómo se llama la de Quantum Manía? Morbius. Morbius. Vale. <risa> no sé por qué has dicho Quantum Manía. No salía bueno. en Quantum Manía, el Morbius este. No, sale en Morbius. Ah, vale, pues estoy mezclando yo las pelis. <risa> Mira que tenemos vídeo error en el canal de no, Morbius. Ya, ya, ya. Bueno, Javi, tu turno. Y ya vamos por la mitad. ¿Cómo se llama el enanete que sale en Quantum Mania? Hostias... Oh, ¿cómo se llamaba? Hostias, ¿qué es esto? ¿Por qué tiene la fuente de Sanchi los 10 anillos esos? Porque pero es aquí lo lee. Eh, eh, la IA tiene una plantilla también donde le indicas el género de la película. De género le hemos puesto superhéroes y te genera algo que.. Sí, porque tiene como el logo de Marvel ahí encima, pero. Sí, sí. Uh, pff, ya... Yo creo que esta no me la sé. Yo sé cuál es, pero no sé el nombre. A ver, Shaquille hizo una peli o varias, pero es que no me acuerdo cuál. No sé. Ese tío es Shaquille pero ahora mismo no, no, no me sé la puta peli. Pues nada. ¿Dani? Yo, es, una, es una que Shaquille O'Neal se construía, un, o, sea, o le construían, no sé, a un traje como de metal y era así rollo Iron Man, pero con, con Shaquille O'Neal, pero no sé el nombre. Bueno, pues... Bueno, ¿cómo, ¿Cómo, se llama, se llama? ¿Cómo, ¿Cómo se llama? La peli sé cuál es, pero... Steel. Steel. Ah, Steel. hombre. Steel. <risas> Steel. Eh, bueno, Dani, tu turno. Venga, va. Puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa, pero habiendo tantos dragones y tal. Eh... Uf, es solo pelis, hemos dicho, ¿verdad? Sí. Pues es dragones y mazmorras. Dragones y mazmorras. Vale. Vale. Pues. Javi, tu turno. Todavía sigue ganando. Por poco tiempo. Tío en a fire, las letras. Tío en a fire, tío en llamas. Las letras no tienen nada que ver, pero hay pero por las letras de alguna pelibélica. Mm, lo que me desconcierta un poco son los bichos, ¿vale? Hay bichos y hay soldados. A, a lo mejor es muy rebuscado, ¿eh? A lo mejor me estoy colando con lo de que sea una peli bélica. No, no será sé alguna mierda el señor de las moscas. Yo creo que sé cuál es. No Yo es el señor que de que las es. moscas. ¿Dani? A ver, voy a razonar mi respuesta. Veo militares, veo el cielo despejado, pero veo que hay como una nube con arañas. ¿Pueden ser bichos que estén en la... esta? ¿Puede ser la niebla? No es la niebla. ¡Jo! ¡Oh! Pero bueno, a, si queréis resolverla entre los dos... Pues entonces aracnofobia. Hay un militar y hay unos bichos. Un soldado o, o militares que pelean contra bichos. ¿Alien? ¿Podrían ser aliens o no? Aracnofobia, claro, pero eran unas putas arañas, bichos así. Estamos hablando de militares. Militares Predator, no. En Evolution, bueno, es que en Evolution yo creo que no. Militares contra bichos, militares contra bichos. No lo sé, no, no, no caigo yo ahora. Bueno, bichos aliens, venga, bichos aliens. Starship Troopers. Vale, ni idea. ¿No conoces esta peli? No, no, no. no ¿En no, no. serio no conoces? Madre mía. Oh, pues. Aquí va, aquí va. Con Michael Ironside haciendo de cabrón para variar. <risa> Igual veo una escena y sé cuál es, pero ahora. ¿Seguro? Cero. Bueno, ¿Me loca? Dani. Puedes empatar Aunque esto no puede ser. de del Letras. Olvídate de las letras. Se trata en otra cosa. Joder, a ver, es un negro, lleva cadenas de oro, lleva pistolas. Eh, Una peli de acción protagonizada por. ¿Se te recuerda a alguien? Me recuerda un poco a Wesley Snipes, pero. Pero claro, puede ser. A lo mejor es un negro que se ha imaginado ahí ¿sabes? Con metralleta, un negro Venga, yo robot No es yo robot ¡Ah! J. Bullen Es que pelis en las que Wesley Snipes salga repartiendo estopa Son casi todas <risa> eh... Aquí casi siempre Solemos poner películas famosas Era el malo, sí. Bueno. Yo digo Demolition Man, pero no va a ser. Demolition Man. No hubiera caído, claro. Es que yo hubiera pensado en el otro, en, en las conchas y demás, pero no... Yo ¿cómo? Demolition Man lo digo porque en vez well, you night know, pero no, me, no lo veo futurista esto, ¿sabes? Y era una peli así más... Hombre, tiene una mano así un poco robótica, ¿no? Sí, pero... <risa> es que este es el problema de la IA. Tú le metes la sinopsis... Ya, ya, ya. Ya y A ver, yo intento generar varias, varias imágenes y me quedo con lo que más sentido tiene. Porque cada vez te genera una cosa diferente y hay, y hay cosas que entiendo que se puede adivinar y otras no. Bueno, pues de vuelta a J. Bullen. Atención que vienen las dos últimas y J. Uh, va, uh, va ganando de dos. Uh, uh, espera, espera, espera, espera, espera. Bueno, bueno, bueno, bueno, ¿qué está pasando? A ver. Esta yo creo que es bastante difícil. La, a ver, las dos últimas son prácticamente imposibles. Pero bueno. Las letras bueno. Letras no tienen nada que ver. Nos olvidamos. Lo adelanto. Yo creo que sé cuál es. El, la cara del pavo se parece un huevo al malo de Rocky, ¿no? El rubio aquel... Adolf Langren, sí, pero no sale en la peli Es un random que ha generado La película es, futur, es futurística Sí, sí ¡No despistas! Ah, claro, ¡No despistas! Sobre todo el edificio de atrás, pero... Claro, pero puede ser una u otra, ¿sabes? Porque hay dos La de Blade Runner original, no sé por decir algo, porque tiene un toque así ochentero el póster, si no diría la, de, la del pibe este, la del 2049. Eh, a ver, Blade Runner... ¿no es? No es. A ver, me juego todo. ¿Puede, es futurista, veo que en los ojos puede estar viendo algo y la clave me da el mini Ries. ¿Puede ser Minority Report? No, no, no es Minority no. Report. A ver, eh, esto ya os digo, es prácticamente imposible. Eh, futurista y color rojo. Futurista y color rojo. Haya... ¿Fuga de Logan? No. Futurista y color rojo. Eh, y es del Chuache. Joder. La de Marte. Uh -huh. Adecuado. Joder. Vale, ¿cómo se llama? Ese se supone que es el Chuache. A ver. <risa> En la sinosis no estaba el chuache. Está rico Desafío total Bueno, pues... A ver... Willen mmm, ya ha ganado Pero vamos a ver si será una adivina la, la última ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué, qué está pasando estas semanas? ¡Dale ahí! ¡Hostias! Ángel Bells No tienes nada que ver las letras Hay rayos láseres en espacio eh, Hay niños... Hostia. Venga, esto es el despertar de la fuerza No <risa> <risa> Vaya triple Si llega a entrar, uff Ya te digo, esta también creo que es imposible De, de adivinar Joder, es que de fondo parece El logo de Capitana Marvel Luego, de primeras yo pensaba Los cuatro fantásticos y de repente Empezó a ver niños amorfos A ver eh... Bueno, no voy a dar pistas si sí, sí, Bullet no acierta, pues ya os doy todas las posibles al final. Vale, vale. Hostia, hay como una niña. Uf, no sé. Spy Kids no creo que sea. No es. Pero bueno, no está mal orientado. Pequeño guerrero. Nada. Pues nada, chicos. Os toca resolver entre los dos. Vale. Han salido películas. Han salido series... ¿Ha habido series aquí hoy? No, eh, eh, ah. con respecto a esto. Ah, vale, vale. Vale, que... Power Rangers. Ahí está. Su puta madre. <risa> bueno, pues... Pues, Dani. Los Power Rangers. Me parece que estamos llegando a un final del ciclo ¿no? Llevo dos seguidas ya, ¿eh? No me mola nada esto. De estar imbatido no, no, no, no, eh. a perder dos veces. Seguidas. No, no, no me mola, no me mola. No pasa nada, hombre. No, joder. He perdido mi reinado del mal. No puede ser. Bueno, siempre nos quedará que ganamos a, a la Operación... Ganamos a J.Bullen en Operación. Es verdad. <risa> ¿Sacaste, sacaste más puntuación. <risa> Nadie lo hizo peor que, que J.Bullen en Operación, así que bueno, está... Está guay, estamos empatados. Tendremos que desempatar en un tercer juego. Sí. Que, joder, pues no sé. No sé qué decir. Siento haberos decepcionado, fans míos, pero. Nada, no, no, hombre. Sé que pensáis que soy infalible. Y en cierto modo lo soy, pero. Pero no. ¿Qué Pini pone pelis muy raras? Bueno. Eh, Steel. ¿Quién sabe qué es Steel? A ver. Todos sabíais qué película era. Lo que no, no os acordabais era del Claro, el, era el, era. el título, por, tío. Por algo será. Shaquille, Steel como Mucho esa relación, pero no más En fin Bueno, pues por nada, nada, oye Quien pierde, despide el vídeo Bueno amigos, pues espero que os lo hayáis pasado bien Viéndome perder otra vez ¿eh? Que no sé qué ha pasado esta semana Pero bueno, todo mal eh, Muchas gracias sobre todo a J. Willen Pasaos por su canal, que no le va mal ¿Vale? Tiene lo menos, está empezando el chaval Tiene 30 o 37 Suscriptores, a ver si le ayudáis a crecer un poco Que... Está, está creciendo un poco el chaval, a ver si... Lo que sé, por, por echarle un cable al, al compañero. Así que nada, muchas gracias, amigo, por haberte pasado, habernos dedicado este rato. Haber venido a humillarme en mi juego, ¿eh? Gracioso. <risa> y nada, pues chicos, espero que les haya pasado muy bien. Un besazo muy fuerte. Y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!